entonces los beneficios son muchos para los aquí presentes los que llegaron por primera vez los beneficios de hacer un pacto con mi señor Lucifer miren ustedes, pregúntenle que no se los diga yo que se los diga la persona que los invitó ¿Qué beneficios tengo yo de hacer un pacto con mi señor Lucifer que se los diga ellos por favor porque van a decir, no, doctor Damián Rosa me lo digo él me está convenciendo, no, no, no, no, vean ustedes mismos, la vida que llevaba su hermano, su tío, su papá, su abuelo, su amigo, su amiga, la vida que llevaban antes de pactar con Lucifer, y la vida que llevan ahora, miren el cambio de 180 grados que han tenido en sus vidas, miren ese cambio tan, tan brusco que tuvieron, y un cambio para bien, un cambio radical, un cambio donde no hay cabida para la miseria, donde no hay cabida para la pobreza, donde no hay cabida para el sufrimiento, donde no hay cabida para mendigar, ni para soñar, porque nosotros ya no soñamos, nosotros vivimos la realidad, ya no soñamos con tener una casa, ya no soñamos con viajar, ya no soñamos con tener dinero y no preocuparnos para nos vivimos. Dejen de soñar, los que me están viendo las diferentes redes sociales. Dejen de soñar. Porque si esos sueños los están poniendo en las manos de ese mismo Dios, al que ustedes vienen siguiendo en ese momento, no va a pasar nada. Hagan el cambio. Hagan el cambio y empecemos a pactar con el Señor Lucifer, como lo hicieron los que están acá presentes. El cambio es ahora, pero la decisión es solo suya. Vamos a cruzar acá para dar inicio a, nuevamente con la reunión privada. Atrévete ya y déjate sorprender.